Mi nombre es Carlos Fernando Cardona, soy estudiante de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social de la Fundación CINDE y la Universidad Pedagógica Nacional. Lo que me motivó a estudiar la Maestría de Desarrollo Educativo y Social fueron dos cosas principales. La primera es que tenía algunos amigos que la han estudiado y eso me pareció muy interesante cuando los escuchaba hablar. Y lo segundo es que encontraba mucha relación con el campo laboral en el que me muevo. Entonces quería fortalecer algunos aspectos teóricos, metodológicos, conceptuales que pudieran fortalecer y potenciar mi trabajo, mi nivel profesional. La maestría cuenta con unas líneas de investigación que permite que los profesionales interesados puedan acudir a ellas para fortalecer sus prácticas profesionales, por ejemplo, yo hago parte de la línea de infancias y familia que me permite fortalecer ciertas habilidades investigativas, metodológicas y teóricas para poder seguir aportando a las crianzas positivas y activas en las paternidades. Si estás interesado en los campos de la investigación social, en lo comunitario, en la participación política o en lo educativo, puedes inscribirte a la maestría de desarrollo educativo y social. No necesariamente tienes que ser profesor para estar aquí. Inscríbete.